Más ideas para evitar conflictos. desviar la atención de la persona. La idea es que nuestro familiar esté distraído con actividades significativas y no tenga ocasión de comportarse mal. Pero si ya ha empezado a quejarse, también podemos reconducir su atención hacia lo que estaba haciendo. Venga, que ya te queda poco. O darle otra ocupación. Por ejemplo, si empieza a golpear la mesa, le podemos dar alguna tarea manual útil como emparejar calcetines. Proporcionar actividades incompatibles con las conductas indeseables. Por ejemplo, si la persona se lamenta, grita o llora, la podemos animar a cantar. O si demanda atención excesiva, le pedimos que formule peticiones razonables en su lugar. Y si usa un lenguaje agresivo, respondemos con palabras neutras o incluso con halagos. Que corrijan los daños ocasionados. Si tira adre de un plato, hacer que lo coloque en su sitio o que ayude a recoger los trozos. Quitarle algo que le guste. Si se comporta mal, por ejemplo, si no se insulta, se queda sin postre. Pero si nos pide perdón se le pone la mitad de lo que teníamos pensado. La idea es combinar la retirada de algo que le guste con la reparación de daños. ¿Me explico? Retirarle a un lugar tranquilo hasta que recupere el dominio de sí mismo. Esto se ha visto que es útil cuando la actitud agresiva o la agitación es persistente.